Sí, yo creo que voy a tener que tomar la decisión sin yo querer porque esta gente me han obligado, me están obligando a tener que volverme a desnudar otra vez aquí frente a donde yo mismo estoy porque esta gente lo que me han puesto es de relajo. Esta gente, Vlad, y me tienen a mí con un jeep aquí y te llamamos y que te vamos a resolver. Todo muy bien, pero cuando yo salgo de la oficina se todo se me vuelve nada. Esta gente no, no está en eso. ¿Qué cantidad de dinero más o menos tiene que entregar? Son como 90 mil pesos. ¿Qué ha, pasado, ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Qué Adió... tiempo ha podido entonces Adiós sobreviviendo de los amigos, haciendo malabares para poder comprar pastillas, pagar casa, eh, comprar comida, tú sabes cómo es, y pasando hambre y trabajo, pasando hambre y trabajo. ¿Qué tiempo hace? ya? Nueve que meses que... hace. ¿De manera que qué Yo le hago un llamado a la autoridad de que, de que tengan el corazón un poquito más, más sencillo, que sean más humano y que por favor, los casos como el mío, que tanto lo necesito, que tengo problemas de diabetes. Soy Petezo, necesito mi chelito para comprar mi patilla, que por favor, yo no quiero tener que volver a tomar la decisión que tomé anteriormente, pero me están, ya yo estoy hasta aquí que no aguanto más la vez. Para NTN, Iliana Durán.